si tienes una impresora Canon G2100 con el error 5B00 quédate hasta el final y te iré paso a paso qué hacer listo ok, primero estaremos en modo servicio aquí te voy a dejar un vídeo donde te indicará el modo servicio y al final del vídeo te dejaré el link de descarga vale así que quédate hasta el final por favor para que descargue listo una vez descargado abrimos el programa lo abrimos este, esta activación quedó lista y lo abrimos, ¿vale? Quiere quedar así, ok. Entramos aquí en dice pro, perfecto, y buscamos donde dice in absorbe count. Aquí le damos al a 0%, que es 100%, le damos set, listo. Y eso es todo, ahí quedó reseteada. Hay que apagar y encender la impresora, listo, ok. Listo, una vez que ya haya apagado, eh, cerramos el programa, lo cerramos, correcto, y vamos a hacer una página de programa, clic derecho, propiedades, y imprimir, pum, vamos a esperar, si sale el error, perfecto, es que no resetió y si no sale es porque resetió con éxito, listo, mira aquí dice conectada, preparando impresión, ya se quita. listo, ok, ya quedó, perfecto.